Bueno, continuamos con la tercera charla de, de economías heterodoxas y contamos para ello con dos, dos académicos bastante prolíficos. Entre ambos han en escrito 19 artículos académicos el pasado año sobre temas de, de lo más diverso. Tenemos a Ingrid Herbolkamp-Graven, que ahora mismo es profesora de políticas y de desarrollo internacional. En el Kings College es también eh, la fundadora de Developing Economics, eh, un, un repositorio bastante bueno para tener en cuenta lo, todo lo que tiene que ver con el, con el desarrollo económico y es una de las grandes teóricas de, del desarrollo contemporáneo. Y así diciendo eso, no me quedo para nada corto. Tenemos también a, a, a Janis de Afermos, que, uh, que es profesor en, en la SOAS University de Londres, donde recientemente llega... Ha Yun Chang ha escrito sobre cómo decarbonizar los bancos centrales, sobre la interrelación entre las finanzas verdes eh, y, y las finanzas públicas eh, de los países, así como otros tantísimos trabajos que invito a que ambos, a que todos, los, todos y todas las oyentes contempléis. En los inicios aparecía el título Feministas por una serie de cuestiones logísticas, en este caso ninguno de los, ninguno de los dos ponentes de hoy son eh, economistas que toquen la rama del de la economía feminista, pero sí que ambos son economistas heterodoxos, cuanto menos. Y con ello, Ingrid, you will have the first 30 minutes. You Thank you so much for having me, and for the invitation, we're very happy to be here. Um, so I will share my screen in a moment. Let me just see. I had it here a second ago um there we go um so as um i said in the introduction <laughs> i'm a heterodox economist so i'm going to talk about economics but from a alternative perspective from a heterodox perspective and specifically um on dependency theory which i would say is a strand of heterodox economics Um, and I put as a title here outdated or, or just out of fashion, because very often, at least a few years ago, I think, I think things are changing a little bit now, but a few years ago, whenever you mentioned dependency theory, people often thought that it was something that was uh, a theories from the 60s from the 70s that are not relevant at all anymore. So I'm going to make the case in these next um, 30 minutes that actually there are some useful things to learn from dependency theory um, and that actually those theories are quite helpful and quite useful as heterodox economic theories to understand uh, the world, especially from the periphery and, and uh, global inequalities uh, in the world. So I'll just talk, I'll, since maybe for some of you it's not really familiar, I'll introduce heterodox economics and dependency theory first and then uh, go into why it kind of fell out of fashion and what some theories about that are, and then talk about dependency theory as a research program and make the case for why it's not outdated by also talking about some how we can look at some empirical cases uh, through the lens of a dependency theory research program so um, first of all before even going into dependency theory i don't think even heterodox economics is something that is uh, very well understood um, there is quite a lot of literature about what it actually is people who are outside of the heterodox economics um, bubble very often think that it is anything that's not mainstream So, you know, any alternative theory um, and that anything goes as heterodox, I would argue that that's not really like there is actually like a positive definition of heterodox economics. That and that positive definition will depend on who you ask, but so uh, me and my co author Carolina Alves put forward this definition, a couple of years ago. Uh, which is the heterodox economics is the study of production and distribution of economic surplus that centrally involves the role of power relations in determining economic relationships. So this stands in contrast to a lot of mainstream economics which uh, doesn't um, look at power as centrally as something that uh, impacts economic uh, relationships. So you have a wide variety of heterodox theories, including Marxist and Keynesian and feminist and institutional. Um, so um, it's a very, very a uh, broad and um, diverse um, um, body of scholarship. But uh, since I'm going to talk about dependency theory, I think it's also important to say that heterodox economics actually also has been critiqued for being Eurocentric and for focusing on theories that come from the global north and for looking mostly at the global north, uh, and also for being um, uh, insensitive to things like gender, which is why feminist economics came about, um, and also insensitive to things like race, So you very often have Marx and Keynes and Srapha and Veblen and all these kind of white male scholars in the from the Global North. Um, so therefore, actually dependency theory provides an important counterpoint to a lot of heterodox um, economics. So dependency theory in some ways emerged, it emerged as an alternative to mainstream economics, but also as an alternative to what a lot of scholars in the Global South saw as this Eurocentric Marxism, where they saw that you know, some, some Marxists were saying, that they thought that the countries in the Global South would, would just go through similar stages as countries in the Global North, that capitalism would evolve in the same way everywhere, uh, which dependency theorists theorizing from Brazil, uh, from Argentina, from Mexico, from Egypt, were saying, nah, actually, capitalism is not evolving in the same way here as what it did in, in uh, England in the uh, in the Industrial Revolution. Uh, so dependency theory there as a, like a branch of heterodox economics also challenges some aspects of heterodox economics. So that is just to situate dependency theory within heterodox um, theories. Um, and um, then to say briefly about what dependency theory is. Uh, first of all, dependency theory as a term, I think is not very helpful in a way because it, it signals that it's just one theory, but actually there's many theories. And I put some books up here on the slide that you can look at, uh, which are by different kinds of dependency theorists that um, theorize from different um, theoretical traditions. Um, it's very often associated with um, Andre Gunder Frank, uh, Samira Min, De Santos, and Furtado. Some of you may know some of these scholars, and I put the books up here um, on the side. Nice. No, eh, autores, algunos son marxistas, estructuralistas, neomarxistas, para ofrecer una definición, eh, ofrezco una de Dos Santos, eh, de 1970 y sigue usándose, que es, uh, dijo que es una situación en la que la economía de determinados países eh, se... Eh, la economía de algunos países se ve condicionada por el desarrollo y expansión de otros, pero no dice eh, quién lo condiciona, eh, por qué y cómo. Hay muchos desacuerdo sobre qué tipo de condicionamiento se trata y en los 60 y los, los 70 había mucho debate sobre qué es la dependencia, cómo se puede teorizar, cómo se puede estudiar. Y Samir Amin era economista egipcio y en el 72 organizó un congreso en Dakar, en Senegal, y trajo uh, Frank Dos Santos. Creo que Furtado no, pero muchos teóricos de la dependencia a Senegal para realizar este debate. Se, se trataba de una tradición diversa, pero no estaban trabajando en, en aislamiento porque participaban en este debate. Los principales eh, campos, eran los estructuralistas latinoamericanos, también neomarxistas, pero también neomarxistas latinoamericanos, no solo eh, de otros sitios. Pero son, dependiendo de cómo se define la de teoría de la dependencia, se podría apl aplicar eh, esta definición a otras teorías, por ejemplo, del sumidero colonial, por ejemplo. Depende de la definición que se le dé a la teoría de eh, la dependencia. De bueno, una panorámica breve, ahora vamos a entrar en cada uno de estos aspectos. Cuando yo empecé a estudiar la teoría de la dependencia en un programa de economía heterodoxa, eh, no se conocía mucho, Era poco, tenía poco, poco apoyo en el mundo académico heterodoxo hace 7 ocho años, pero ahora creo que ha habido una recuperación. Pero en ese momento, hace seis, siete años o siete, ocho años, sí se mencionaba la teoría de la dependencia de forma negativa, por ejemplo, diciendo que era eh, la, basura, eh, la basura de la, de la historia o oh, la teoría de la conspiración, y a veces en los libros de textos o sea, se descartaba o se incluía en un capítulo sobre la historia del pensamiento, nada relacionado con hoy, estaba totalmente, o se consideraba totalmente obsoleto y, y, y no eh, relacionado con la vida de hoy. Ni siquiera en el marco de la heterodoxia. Um, Antunes de Oliveira eh, mandó un tweet sobre esto hace unos meses y mira Scopus, la base de datos de publicaciones. Eh, analizando todas las publicaciones con títulos referidos a la eh, teoría de la dependencia. Y ha habido un, un boom, un aumento desde 2010. No es tan popular como otros tipos de economía, pero sí eh, se está reconociendo que eh, hay algo, tiene algo de interesante. No sabemos lo que dicen todas estas publicaciones, a lo mejor la están criticando, pero están hablando más sobre la teoría de la dependencia en círculos académicos, por lo menos. Antes de hablar de la relevancia, utilidad de la teoría de la dependencia, quiero plantear el por qué dejó de estar de moda. Nos va a ayudar a entender las críticas, entender qué aspectos siguen siendo relevantes y también eh, pensar en por qué las teorías están de moda y luego no están de moda, etcétera, porque eso eh, influye las teorías eh, que están eh, en, el, en, en el mundo. El año pasado, en la... En mi artículo contra, contra los, es, los estereotipos, dividí las críticas en tres categorías. Las, la categoría, las críticas epistemológicas, dicen que el trabajo o la teoría no es eh, ro, eh, no tiene una base sólida. Cardoso dijo que André Gunter es el teórico de la dependencia más importante del norte global, a diferencia de otros teóricos, la mayoría de los cuales están en el sur, y su definición era una de las teorías quizás más débiles en general. Muchas de las críticas eran de, de, de Frank, por tanto. Pero había muchos autores más en América Latina y en África con otros eh, enfoques, pero a ellos no se les critaga, crit, criticaba ni siquiera. Luego había un malentendido sobre que la teoría de la dependencia fuera una sola teoría. Eso se entiende porque tiene una, un, un único nombre. Sin embargo, son distintas. Eh, teorías. LOL en el 75 dijo que los teóricos están confundidos, no tienen claridad conceptual. Dicen en un artículo que la teoría de la dependencia es una cosa y en otro artículo dicen que es otra cosa. Pero eso es porque la teoría de la dependencia significa distintas cosas. Claro que van a decir cosas diferentes en distintos artículos porque se aproximan desde eh, ángulos diferentes. Un marxista va, no va a decir lo mismo que una estructuralista, pero LOL eh, está, pensaba que era una única eh, teoría eh, que se interpretaba de distintas maneras, no es así. Pero es cierto que hay muchos malentendidos porque es, eh, son teorías mm, muy complejas. Y luego Robert Brenner criticó Frank y Wallerstein, y esto se cita mucho como crítica de la teoría de la dependencia. En realidad, solo co critica a Frank, pero no a los teóricos latinoamericanos o africanos. Así que estos puntos no hay son críticas que ayudan mucho no contribuyen mucho porque no toman en serio la tradición hay otras críticas que sí pueden ser más útil por útiles por ejemplo se le critica por uh, ser tautológicos por ejemplo dicen que uh, dice que se depende de la, las exportación de eh, materias primas, entonces somos dependientes. No se cuestiona la razón por esa dependencia. Eh, también se le critica por ser reduccionista, mecánica. Eh, y yo creo que estas críticas sí son eh, válidas en determinados casos, en cuanto a determinadas tendencias dentro de la teoría de la dependencia, aunque no la teoría en sí, no todas las teorías. Luego, las razones empíricas, las críticas empíricas son, uh, pues, quizás los conocéis más. Muy a menudo se dice que es posible desarrollarse en el marco del capitalismo porque mirad lo que pasó en Asia. Muchos países se uh, desarrollaron. Eh, se desarrollaron. Frank, a lo mejor, dijo esto, pero nunca fue su principal eh, argumento o su, su principal conclusión. En mi artículo, Más allá del estereotipo, en intento hacer cómo se entienda el milagro asiático a través de la dependencia. Y luego otro ar argumento de los años 60 y 70 es que tenemos cadenas de valor globales muy diferentes del mundo de Amin y y, y ese mundo del pasado, y, y entonces ya no es relevante. Re, los uh, países se han, y se han um, industrializado a través de estas cadenas de valor global. Voy a utilizar... La, eh, el ejemplo en las de cadenas Indonesia, de valor global, para ver, para ver si cómo podemos entender podemos este marco entender de la, y, y, y teoría y de la dependencia. Finalmente, modelo. otra razón por la cual se desactualizó fue la razón política. La razón por la cual se desactualizan estas teorías no es porque sean mejores o peor, sino por la, el conocimiento de la producción y su política, y sabemos que las economías heterodoxas, sabemos que también se quedaron fuera de moda, por así decirlo, en los 80, en los 70, y es incluso poco decir fuera de moda. Hubo un proceso político violento para reducir este tipo de teoría económica en el Sur y en el norte se cerraron muchos departamentos, se marginalizaron. Hubo muy pocos espacios para la economía heterodoxa, incluso ahora en el mundo. Esto es una razón política, la teoría de la dependencia, por tanto, es una subteoría dentro de la economía heterodoxa que también fue reducida casi al límite. ¿Por qué se quedó fuera de moda? Ya he hablado de esto. Si sí, vamos a ver ahora si es todavía relevante, quiero definirla primero. La definición primera que he dado es específica y amplia al mismo tiempo. Cuando empecé a adentrarme en esta teoría hace una década, encontré que el mundo académico era muy confuso, había muchas teorías y no demasiadas, de definiciones parecía que muchas de las personas en, dentro de la teoría de la dependencia estaban más interesados en discutir entre ellos en lugar de adoptar o, un programa de investigación más holístico. Por ello, lo que yo pensé hacer en mi tesis es explorar un ejemplo empírico, pero finalmente pensé que una de las grandes cosas que había que hacer era organizar una definición. Utilicé a Lakatos, un filósofo que ayuda a definir distintas escuelas de pensamiento, cómo crear los límites, y dice que un programa de investigación es un grupo de teorías interrelacionadas con una hipótesis común central y yo creo que la hipótesis de la teoría de la dependencia es que el capitalismo global es polarizante, que hay un desarrollo inigual, desigual y que la razón es por la razón por la cual la teoría de la dependencia no está de acuerdo. Y por ello tenemos eh, preocupaciones relacionadas con el capitalismo estricto, con las finanzas, con los acuerdos comerciales, con los intercambios desiguales, todas estas hipótesis están incluidas, pero lo central es que están eh, centrados en esta tendencia a la polarización. También defiende que los nuevos programas de investigación no explican mejor las preguntas, pero sí explican cosas diferentes. Por ello, hay mucha bibliografía sobre cómo ha evolucionado la economía del desarrollo y si lo vemos, tratan de la pobreza, la reducción de la pobreza en lugar de este tipo de tendencia polarizante del capitalismo. Así que no es que diera otra explicación la teoría de la dependencia, sino que la, el cambio en la investigación eh, se produjo en los últimos años. Esta es una panorámica un poco del programa de investigación. También el método, que es el enfoque histórico global. Hablaré del. En los ejemplos de Indonesia y Sud Corea del Sur se centra en la estructura de la producción y en los límites a los que se enfrentan las economías periféricas. Por ello, ahora que lo hemos definido, la pregunta es ¿cómo puede explicar la desigualdad global? Para poder responder a las críticas hay que seleccionar los ejemplos de Corea del Sur y la industrialización. Vamos a verlas rápidamente para poder explicar cómo explicamos esta desigualdad global. Vamos a ver el milagro y la trayectoria del desarrollo de Corea del Sur. La teoría nos ayuda mucho. Hay una interpretación un poco superficial de este milagro y de estos países, pero si hacemos un enfoque histórico que hace la teoría de la dependencia. Nos ayuda a entender mejor lo que ha sucedido en estos países. Uh, Eckert tiene un libro, es un historiador, no un teórico de la dependencia, pero defiende que la forma en la que el capitalismo evolucionó en Corea del Sur durante el colonialismo era donde los hombres de negocios no estaban subordinados por la estructura política, sino que se incorporaron al sistema. Es muy distinto de cómo ha evolucionado en muchas otras colonias, donde era mucho más extractivo. Y no estoy hablando del colonialismo exactamente aquí, sino que el modo en el que las estructuras han evolucionado fue muy distinto en Corea del Sur de cómo ha sido, por ejemplo, en otras partes de Asia o en Latinoamérica. Y este desarrollo histórico supuso la base de la industria local que después emergió como parte del desarrollo del Estado desarrollista, incluyendo Ho Yang, a quien hemos oído hace un rato y también Amsterdam y otros. Si hablamos de este tipo de Estado desarrollista y a menudo lo que sucede en el Estado desarrollista son las políticas específicas que se desarrollaron fundamentalmente en los años 50 y 60 y finalmente otro aspecto importante son las limitaciones externas a las que se enfrentan los países y los teóricos de la dependencia están muy centrados en esto, dada la situación política del momento en Corea del Sur frente a Corea del Norte. Es muy importante desde el punto de vista geopolítico para Japón y para Estados Unidos. Corea del Sur recibió mucha ayuda financiera que alivió muchas de las limitaciones externas que hubiera tenido de otra manera. Así que tuvieron déficits durante décadas que pudieron eh, sostener gracias a este apoyo. Estas son algunas de las lecciones de la teoría de la dependencia para entender Corea del Sur y al hacerlo es realmente difícil ver cómo eh, introducir el caso de Corea del Sur en la teoría de la dependencia. Vamos a ver Indonesia que está integrada en las cadenas de valor globales, que puede ser un ejemplo de por qué la teoría de la dependencia ya no es relevante. De nuevo, el enfoque histórico. Si vemos el, en el periodo colonial el modo en el que la formación social de Indonesia evolucionó, fue muy diferente de Corea del Sur, era un régimen muy extractivo en el periodo colonial, se trataba de extraer eh, materias primas y vemos que de hecho las cinco exportaciones líderes que suponían el 70% de las exportaciones en 1900, seguían siendo el caso en 1990. Esto nos indica cómo las estructuras de producción extractivas se desarrollaron durante el eh, colonialismo de forma muy potente y continuada en el tiempo. Pero hubo políticas desarrollistas en los años 50 y 60 que, de hecho, abrieron algo de espacio para que Indonesia pudiera ascender en las cadenas de valor globales, como tuvieron que hacer muchos otros países durante los 80s. De nuevo, el enfoque histórico nos ayuda a ver el punto de inicio diferente de Corea del Sur. Cuando hablamos de las estructuras de producción indonesia, sí pudo eh, trabajar mucho con el sector maderero en los 70 y en los 80. Había ayuda por parte del Estado. Hubo un momento histórico que fue importante para ellos. Tuvieron una asignación de recursos que les permitieron invertir Incluso si pudieron mejorar con éxito este sector maderero, existía una persistencia de sectores de poca productividad cerca de estos sectores más industrializados y esto nos lleva a esta economía eh, dual que han observado muchos de los teóricos de la dependencia y sí, como he mencionado, tuvieron una asignación de recursos que les permitieron hacer distintas inversiones. Me disculpo un poco por el sonido que entra a través de mi ventana. Algunas de estas limitaciones externas se limitaron debido a los ingresos por petróleo, pero también apoyo geopolítico de Japón para financiar una industrialización. Tuvieron una ventana de producción a pesar de que al final no fue realmente sostenible. Por ello, esto es muy distinto del modo en el que podemos ver el enfoque de la cadena de valor global que se centran en las empresas, en qué tipo de sistemas desarrollan las eh, empresas. La teoría de la dependencia nos ayuda a entender ambos, el desarrollo dependiente, o el subdesarrollo, que, sin embargo, tiene periodos de más éxito que otros. Esto es muy brevemente lo que quería decir. Comparando Corea del Sur con Indonesia, me quedan pocos minutos. Quiero empezar a adentrarme en las conclusiones y, de acuerdo, ya no está de moda, está bien, pero... Y no está políticamente aceptado pero todavía tiene cosas interesantes que decir. Hay limitaciones en la transformación estructural y financiera en la periferia que está mal entendida por los economistas. Hay jerarquías en la producción, en la innovación y en los sistemas financieros que son reales. Vemos desigualdades masivas en el mundo que la teoría de la dependencia utiliza como punto de inicio en su enfoque y como yo defiendo, Podemos utilizarlo, no es simplemente una teoría determinista como se le considera eh, para entender los distintos procesos de desarrollo como Corea del Sur e eh, Indonesia. ¿Cuáles son los aspectos clave de la teoría de la dependencia que son muy relevantes desde mi punto de vista? En primer lugar, las estructuras de la eh, economía global, el modo en el, la que los analizan son distintos de otros eh, economistas que consideran la unidad como el punto de inicio o también el Estado-Nación. En lugar de ver el individuo o el Estado-Nación, la teoría de la dependencia se centra en las estructuras globales y para adentrarse en cómo funciona la explotación globalmente. Hay muchos académicos que trabajan en este campo actualmente y hay referencias que tienen en la diapositiva. El legado colonial sigue siendo relevante para entender cómo opera el sistema financiero y la producción. Hoy en día tienen otras referencias aquí sobre cómo los sistemas financieros funcionan y es muy difícil entender la situación sin entender este legado colonial y cómo ha evolucionado y cómo aún sigue presente en algunas de las estructuras de los bancos hoy en día. Y finalmente, integrar la economía política y el poder en los análisis económicos es muy importante para nosotros como economistas heterodoxos. Es importante para poder entender el papel como el consenso de Wall Street y cómo opera el FMI y el Banco Mundial respecto a las limitaciones, la desigualdad respecto a las vacunas, no podríamos entender nada de esto sin entender la relación entre la economía política y el poder. Y finalmente, las teorías del punto de ventaja de la periferia es crucial, especialmente ahora que muchas de las ciencias sociales que se producen en las universidades es, son muy eurocéntricas y consideran que Europa... Es el punto central en ese sentido. Es un buen momento ahora para volver a analizar la teoría de la dependencia. No creo que tenga tiempo para avanzar. No sé si alguien me ha dado ya una señal respecto al tiempo. Veo en mi reloj que me quedan algunos minutos. Está bien, estoy quedándome sin tiempo. Sí creo que hay debilidades en la teoría de la dependencia. Creo que por que sea una teoría de dependencia no quiere decir que no tenga que ser rigurosa y hay que ver cuáles son los motores y las explicaciones teóricas que subyacen a esta teoría. A menudo se le critica por no tener en cuenta la raza y el género, a la hora de reproducir dependencias y cómo la dependencia impacta en la raza y género. Hay algunos académicos que están intentando relacionar la teoría de la dependencia con ambos conceptos. Y también en este momento, creo que cuando hablar del medio ambiente es realmente importante. Algunas teorías de la dependencia consideraban no son las más conocidas, pero creo que ahora es realmente importante entender los problemas medioambientales que también son jerárquicos y que existen estas jerarquías globales, que tienen legados coloniales producidos en economías de burbuja imperialistas y colonistas Cuando ven, buscamos soluciones, tenemos que tener en cuenta también estas desigualdades. Esto es algo que podemos aprender también del marco teórico de la teoría de la dependencia. Para concluir, si queremos entender la desigualdad global y las limitaciones a la producción y situación financiera de la periferia, un programa de investigación de dependencia puede ayudar. Es urgente ahora respecto al COVID. Todas las desigualdades se manifestaron de forma más obvia y por ello creo que este es un momento oportuno para pensar de forma diferente está relacionado con un proceso político, pero esto y excluirlo o la situación de exclusión no quiere decir que no sea necesario y útil. Y finalmente hay crítica epistemológica, cualquier programa de investigación tiene que incluir las críticas y ver cómo puede fortalecerse en el futuro. Lo que intento hacer al definir este programa es preservar los puntos fuertes, para seguir desarrollándolo y ampliándolo y abordar también las debilidades que también están presentes en cualquier tradición teórica. Muchísimas gracias por su atención y estoy deseando escuchar al siguiente panelista. Pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico y de Twitter. Muchísimas gracias, Ingrid. Ahora le vamos a dar la palabra a Janice. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor y un placer para mí participar en esta gran conferencia. Lo que voy a hacer en mi presentación es hablarles de la relación entre las finanzas y el cambio climático a través de algunos desarrollos que hemos visto en las finanzas del clima. Voy a explicar este desarrollo desde una perspectiva conceptual. Fundamentalmente, en la economía poskenesiana, pero también me voy a referir al consenso que ha mencionado Ingrid brevemente y explicaré cómo podemos entender el papel de la economía en una crisis climática. Finalmente, voy a intentar hablar sobre cómo podemos desarrollar una agenda que se centra en la transformación socioecológica de nuestras eh, Economía Así como ubicarlas en el centro de esta agenda. Antes de hacerlo, me gustaría referirme un poco a algunos aspectos clave del cambio climático que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de la crisis actual. En primer lugar, tenemos una crisis grave ahora y cada tonelada de emisión de carbono importa. Siempre que producimos más carbono, creamos un problema en nuestros ecosistemas. Para poder ejemplificar esto, he visto el informe actual del panel intergubernamental de cambio climático. En la primera gráfica pueden ver lo que ha sucedido hasta el momento. En las pasadas décadas hemos generado tantas emisiones que ha llevado al aumento de la temperatura en un grado comparado con lo que era el caso en el pasado. Si vemos las proyecciones en el futuro vemos que hay algunas áreas en las cuales tenemos o tendremos una diferencia de 3 o 4 grados al fin del siglo. Y si no cumplimos los objetivos del Acuerdo de París, deberíamos reducir las emisiones para permanecer por debajo del aumento del 1.5 grados de temperatura. En la siguiente gráfica donde tenemos las emisiones anuales de dióxido de carbono, el problema es que ahora producimos a nivel global 40 gigatones de emisiones y para poder lograr los objetivos del Acuerdo de París tenemos que reducirlas extremadamente. Rápido. Esto no ha sido el caso hasta ahora y está muy claro que para lograrlo necesitamos una transformación radical. No podemos hacerlo simplemente hablando de cómo funciona el capitalismo. Necesitamos un cambio fundamental en el modo en el que producimos y en el modo en el que consumimos. El mensaje clave de esta gráfica es que no podemos seguir del modo en el que hemos consumido hasta ahora. Otro que está relacionado con el cambio climático. En la primera parte de la conferencia hoy se ha hablado de esto. Lo que quiero destacar es que, ya como sabemos muy bien, la responsabilidad de la crisis climática permanece en manos del norte global. Cuando vemos las emisiones de efecto invernadero, la mayoría son creadas en el norte global. Otro problema es que el norte global generado una crisis, pero es el sur global quien está experimentando los efectos negativos del cambio climático. Aquí tenemos una gráfica que resume algunos de los efectos del cambio climático en el mundo y podemos ver claramente que los países afectados por el cambio climático son todos países del sur global y sabemos que esto puede incluso empeorar en los próximos años. Así que tenemos un tema muy significativo aquí. Ahora, el problema creado por el norte global impacta en el sur global. ¿Qué significa esto? En primer lugar, el norte global tiene la posibilidad de reducir las emisiones de carbono rápidamente, tiene la responsabilidad de cambiar la forma en la que produce y consume y el sur global tiene que tener el espacio para adaptarse a esta nueva realidad, porque esta es una realidad en la cual los eventos climáticos cada vez serán más graves y frecuentes. Incluso si lo limitamos a un grado y medio de temperatura, seguiremos teniendo importantes eh, impactos en el sur global. Esto significa que Tenemos que entenderlo pero llegar a tener un análisis de los daños y donde en este momento no existe un marco que nos puede ayudar a resolver esta situación. Me gustaría destacarla porque si queremos entender el papel de la economía en la crisis global, tenemos que tener muy claro estos hechos. Lo que quiero hacer en primer lugar es llevar su atención a algunos desarrollos que hemos visto especialmente en el sector de la banca. Hace unos años no hubo interés por parte de los bancos en el cambio climático, lo cual ha cambiado y me gustaría hablar de ello. Y después de hablar de los últimos eh, desarrollos, me gustaría centrarme en cómo entendemos estos desarrollos y la forma en la que entendemos el papel de la economía en la crisis. Describe en primer lugar, voy a hablar de la, lugar, a, eh, hablar de la eh, los enfoques dominantes, cómo podemos proteger la financia, las finanzas y lo opuesto, lo opuesto, que es cómo podemos proteger el clima de las finanzas. Voy a explicar el consenso de Wall Street y voy a enfatizar... Eh, la necesidad de transformación socioecológica. Voy a resumir a algunos uh, pensamientos, algunas ideas con respecto a esto. Voy a decir un par de cosas sobre los bancos centrales y el cambio climático. Hace un par de años no había debate sobre el papel de los bancos con el cambio Cl, eh, climático, pero hace 2017 el NGFS se se, eh, se creó es una red de bancos y entidades financieras que estudia el cambio climático. Y hemos visto algunos cambios, dos ejemplos. Tengo el ejemplo del Banco Central Europeo, que decidió el año pasado anunciar un plan de acción climático para eh, 2021 hasta 2024. Y este plan de acción intenta proteger al sistema financiero del cambio climático. Y otro, otra evolución es que en el Reino Unido el año pasado, el gobierno decidió modificar el mandato del Banco de Inglaterra para incorporar la sostenibilidad ambiental. Y como respuesta, el Banco de Inglaterra desarrolló un enfoque que le permitiría eh, ser eh, más, eh, más verde y esto no lo hemos visto en el norte global en la banca y es, me parece muy importante. A pesar del hecho de que en el norte global la principal manera de actuar es intentar proteger el sistema financiero del uh, cambio climático en el sur y en China es diferente. Hemos visto que algunos bancos centrales han intentado utilizar sus herramientas para promover actividades verdes para reducir emisiones. Por ejemplo, el Banco Popular de China ha promovido las actividades ambientales directamente. El Banco de Bangladesh también ha tomado muchas iniciativas para promover directamente la financiación verde. Utilizan controles eh, de crédito verde que no se suelen usar en el norte global. Es una política que apoya sectores espe específicos eh, que contribuyen a reducir las emisiones. Y luego el Banco Central de Brasil también eh, procura realizar cambios en la forma de aplicar la supervisión financiera. Así que si queremos resumir, lo que se ha visto a lo largo de los últimos cinco años, podemos decir que hay un acuerdo en que los bancos centrales tienen que entender y considerar el cambio climático y tomar pasos, pero no hay acuerdo sobre cómo deberían abordar el tema. Y esto es lo que quiero eh, discutir un poco más. Voy a presentar dos formas de conceptualizar el papel de los bancos en la crisis climática. Voy a pensar, empezar con la forma dominante es, yo lo llamo el planteamiento de exposición de riesgos porque básicamente intenta proteger el sistema financiero y la idea es que el cambio climático conlleva dos tipos de riesgo. En primer lugar, los riesgos de transición y segundo lugar, los riesgos físicos. Pues, ¿qué son los riesgos de transición? El sistema financiero se preocupa por porque en el futuro puede haber políticas ambientales, por ejemplo, aumentar el precio de energías sucias, de combustibles fósiles que penalizan estas P compañías. Y por tanto, se deteriora la situación financiera de esas empresas y la, los bancos que les han prestado dinero a lo mejor corren el riesgo de no recuperar esos créditos. Es un riesgo financiero. Al mismo tiempo, tenemos una situación en la que eh, puede haber riesgos físicos. Eso significa que puede haber más eventos climáticos extremos que destruyen las propiedades y esto también puede hacer que el banco no recibe el los, el reembolso de los préstamos que, eh, si vemos a JP Morgan, BlackRock, los, los Bankos, bancos grandes, pero también los pequeños, eh, todos están analizando estos riesgos. Y estos riesgos pueden ser importantes desde un punto de vista financiero, pero la forma en la que reacciona el sistema bancario puede crear más problemas, sobre todo en el sur global. Por ejemplo, si en algún momento tenemos eh, las agencias de calificación que eh, tienen que a, a evaluar eh, eh, países del sur más eh, eh, con más riesgo del cambio climático, pues se les va a bajar la calificación y esto puede conducir a una crisis significativa. Otra otro aspecto de este planteamiento es que hacen falta acciones de bancos centrales de acuerdo con el principio eh, de neutralidad del mercado. Es un principio que se ha utilizado en el norte y la idea es que cuando el banco central interviene, tiene que tener en cuenta el mercado. Cuando quieren comprar bonos, del sector corporativo, de acuerdo con este principio, no pueden cambiar la forma en la que el sector está representado en el mercado financiero. Eso se remonta a la idea de que no queremos una política industrial, queremos bancos centrales neutrales. Pero los bancos centrales no son neutrales, pero utilizan este principio para organizar sus políticas de una manera determinada y que es muy perjudicial para el medio ambiente. Si seguimos este planteamiento, ¿qué significa en la práctica? En la actualidad, las po políticas promovidas por los bancos centrales y supervisores incluyen un estrés test climático. Los eh, bancos centrales desarrollan escenarios que les permiten ver hasta qué punto el sistema bancario puede abordar una crisis financiera y luego incorporan los riesgos de transición y los riesgos físicos a estos estrés test. Eh, se centran en cómo preparar, cómo eh, proteger al sistema financiero del cambio climático y no el efecto que puede causar eh, sobre el clima los bancos. La idea es cómo eh, elaborar uh, normas que protegen al sistema financiero del cambio climático. ¿Cuáles son los problemas con este enfoque? En primer lugar, no hay un reconocimiento de la responsabilidad del sistema financiero. O oh, se puede decir que se puede utilizar esta, este concepto de materialidad doble, es la idea de que la crisis climática puede afectar al sistema financiero, pero el sistema financiero también afecta al a la crisis climática. Hay una interrelación que hay que tener en cuenta cuando se habla de la responsabilidad de los bancos. Eh, otro problema es que si ahora los grandes bancos, los bancos centrales, los supervisores financieros, int financieros intentan promover la idea de que el banco tiene que protegerse de los efectos de cambio climático, van a dejar de ofrecer financiación a aquellos países y a aquellas pymes, a aquellas personas que necesitan financiación para adaptarse al cambio climático. Y es un problema. Problema porque agrava la injusticia climática. Las personas que tienen la responsabilidad de la crisis climática intentan protegerse y eso conduce a una mayor injusticia. Otra forma de analizar el papel de las finanzas es entender cómo el cambio climático se ha visto eh, agravado por la forma en la que funciona el financiamiento. El sistema actual eh, depende tanto de las finanzas y aquí lo que se ve es la contribución negativa de algunos grandes bancos a la crisis climática. JP Morgan, el Banco de América, Barclays, intentan promoverse SEO. Eh, ¿Cómo eh, promocionarse como bancos eh, que se preocupan por el medio ambiente? Pero no quieren hablar del hecho de que han apoyado el sector de combustibles fósiles hasta este punto. Estos son los datos de los últimos años, pero si lo analizamos más allá, hay mucho, hay un vínculo muy estrecho entre estos bancos y el sector de los combustibles fósiles. Cuando... Cuando se habla del sistema financiero, hay que entender las relaciones de ese sistema con la sociedad, con el sistema político y con la macroeconomía. No solo podemos centrarnos en el sistema financiero en aislamiento. Al entenderlo de una manera más sistémica, primero hay que resaltar que se puede transformar la financia, el, las finanzas para intentar resolver el eh, cambio climático. Y en primer lugar, hay que analizar el papel de los bancos en el, la crisis climática y las políticas de las, los bancos. Aquí tenemos una... Eh, esto viene de un informe de Greenpeace de hace un par de años y demuestra la implicación de, del BCE cua, con un programa que se basa en la neutralidad. Si vemos la representación de sectores eh, con un uso intensivo del carbono, que aquí en ros, color rosado, rosa, vemos que su, eh, esto es mucho más eh, grande que el uh, valor añadido. Si seguimos el principio neu de neutralidad, el resultado es que a apoyan más a los sectoros, sectores intensivos en carbono porque tiene más acceso al mercado de bonos. Si utilizamos este enfoque que utiliza eh, la idea de proteger al cambio climático de las finanzas, es que hay que eh, centrarse en la neutralidad del carbono y no la neutralidad de los bancos. Y hay que hacerlo de una manera que ahora voy a explicar. Lo otro, el otro aspecto importante es que cuando utilizamos este enfoque hay que resaltar que hay muchos aspectos del sistema que cambian. Los bancos centrales no pueden salvar el planeta, pero, pero sí podemos tener otras políticas fiscales, industriales, etcétera. Los bancos tienen que formar parte de la solución. Y cuando hablamos del eh, papel de los bancos centrales en este enfoque hay que implantar políticas que excluyen a las, a los, eh, las empresas que contaminan, etcétera. Cuando los bancos deciden ofrecer créditos a Compa a compañías eh, que agravan la crisis climática, hay que eh, penalizar a esos bancos. Aquí hay un ejemplo de distintos escenarios para descarbonizar tenemos las herramientas para hacer esto ahora mismo, porque muchas veces los bancos dicen, ah, no sabemos cómo hacerlo, cómo, posponen las decisiones, aplazan las decisiones. Así que lo que hicimos con Greenpeace el año pasado era intentar desarrollar un enfoque que nos permitiría descarbonizar un aspecto muy específico de, del eurosistema, que es el marco colateral. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando tuvimos la crisis de financiera en Grecia, uno de los problemas del sistema bancario era que el, el BCE no quería aceptar los bonos del gobierno griego como colateral. Por tanto, no quería ayudar a los bancos comerciales en Grecia. ¿Por qué? pensaban que el colateral, los bonos públicos de Grecia no se aceptarían. Era una decisión eh, política que impidió que funcionara bien el sistema bancario en Grecia. Ahora es posible que los bancos comerciales utilicen bonos de eh, eh, empresas de combustibles fósiles para acceder a liquidez. Y cuando estábamos elaborando este informe, lo, lo que vimos es que hay una forma de excluir todos estos bonos que conducen a una mayor crisis climática e incluir otros bonos que contribuyen de forma positiva. No hace falta esperar que tengamos más datos, otros instrumentos, eh, más información. Se puede hacer hoy en día con los instrumentos que tenemos. Ahora voy a hablar del consenso de Wall Street. Es un término que Daniela Carbonez eh, utilizó para hablar del consenso que tenemos ahora mismo en cuanto a las finanzas. Y tiene mucho que ver con el cambio climático si sí, tenemos en cuenta este consenso, apoya la idea de que hay que proteger el sistema financiero de riesgos climáticos. Porque el, pero al mismo tiempo, este consenso procura ir un paso más allá y aumentar los, retor, los retornos, el rendimiento que viene del norte global, eh, a causa de la crisis. Intenta explotar la crisis climática. Esta agenda lo ha promocionado el Banco Mundial. Hay documentos sobre maximizar la finanza para el desarrollo y el Banco Mundial aquí ha apoyado esta idea. Si Permitimos a inversores del norte que vayan al sur y, e invierten en proyectos para el desarrollo y que podemos aplicar este mismo enfoque para aumentar la inversión climática en el sur global. ¿Cómo es posible? Porque en la práctica, el Banco Mundial pues no cons piensa que no es muy estable parece les parece que no es muy estable atraer um, a los inversores del norte pero para atraerlos les ofrecen subsidios garantías cambian normativas para permitir facilitar esta inversión y la razón es que eh, mayor financiación va a aumentar las oportunidades de luchar contra la crisis climática. El, el, primer, el principal ria, rasgo del consenso es, es cre, ver el clima como un activo, con lo cual se atraerá más inversión de las alianzas público-privadas, que son la base para crear activos en el norte. Y esto puede asegurar eh, más inversión en el norte. Y luego, el consenso apoya los precios del carbono. Pero, además, tenemos una herramienta política que ha sido sugerida por el norte global, que se ha aplicado de la misma forma en el sur global. Esto es lo que quiere hacer el Banco Mundial. Quieren que las personas utilicen los precios del carbono y por qué defienden o su argumento es que pueden utilizar los ingresos de los impuestos al carbono para reducir la deuda pública. Y finalmente, tenemos en el consenso de Wall Street que quieren proteger el sistema financiero del riesgo climático y pienso que en el futuro lo que veamos, si este consenso domina Quizá tengamos que los bancos se consideren los rescatadores de último recurso. Intentarán salvar el sistema financiero y los inversores financieros del sur global si tenemos eventos catastróficos relacionados con el clima. Parece que en el futuro, si este consenso se convierte en el dominante, los bancos centrales intervendrán para proteger a los inversores financieros y no para proteger a las personas en el sur global. Brevemente, para resumir, sé que no tengo demasiado tiempo. ¿Cuáles son los problemas con el consenso de Wall Street en general? Aparte de lo que he dicho, tenemos un sistema... Este es un consenso que puede creer más fragilidad financiera en el sur global. Aumenta la deuda al final del sur global. Y al mismo tiempo, con la idea de que tenemos que basarnos en los inversores financieros, quiere decir que van a ser más eh, o estar más sujetos a los distintos ciclos financieros. Habrá muchas entradas y salidas y sabemos esto es problemático. La prioridad de este consenso es crear contratos que parecen viables desde el punto de vista financiero. No tenemos una política donde el cambio climático esté incluido para apoyar a la población. Tenemos que diseñar este proceso para el interés del sector privado. Así es como lo hacen. Y esto no va a funcionar. Esto puede crear lo que algunos han llamado un colonialismo de finanzas verdes. Tenemos ahora que el sistema financiero quiere utilizar la oportunidad de la crisis financiera para conseguir más beneficios y van a tomar decisiones sobre cómo el sur global tiene que abordar la crisis del cambio climático Sabemos que la política de precios del carbono tiene algunos problemas. Uno de ellos es que puede aumentar las desigualdades y también sabemos que puede tener efectos significativos más en mujeres que en hombres. Por ejemplo, la energía es importante para la protección social y hemos visto un aumento en los precios de la energía, lo cual tendrá efectos muy negativos en el bienestar de las mujeres en el sur global. En los últimos minutos que tengo, me gustaría desarrollar un poco algunos elementos de la transformación social y ecológica que supondría una justicia medioambiental. No voy a entrar en detalles, pero me gustaría hacer un par de comentarios. Primero, ¿cómo debemos considerar la mitigación del clima en el norte global? Y después, ¿cómo podemos pensar en la justicia climática en el sistema Global. Hablamos de qué puede hacer el norte global en esta crisis y los precios del carbono. Rápidamente, tenemos la necesidad de transformaciones significativas que incluyen inversiones verdes públicas. In Políticas industriales verdes, el sector público puede contribuir a la reducción de emisiones. Tenemos que desarrollar un sistema bancario que genere inversiones que impacten en el clima y las regulaciones medioambientales. Si damos por sentado que no se puede resolver el problema, necesitamos una regulación de que las decisiones que se van a adoptar tiene que estar de acuerdo con el acuerdo de París en el Consejo de Europa. Si pensamos en España, es importante para España sostener la narrativa de austeridad. No Dicen que no podemos tener inversiones verdes con esta narrativa de que la deuda pública es un problema. Y esto es un problema político que tenemos en la eurozona. Y si continúa, eh, es difícil tener las inversiones necesarias para abordar la crisis. Otra cosa importante de esta mucho en la primera parte de la sesión de hoy es que no se trata solo de tener políticas que promocionen lo verde. También necesitamos analizar nuestras normas de consumo a nivel global. No podemos consumir de la misma manera de lo que hemos hecho hasta ahora. Hay posibilidad de entender que las normas de consumo se dirigen especialmente a los más ricos. Pero tenemos que tenerlo en cuenta en el contexto de esta crisis. Tenemos que pensar de forma distinta sobre cómo consumimos y otro aspecto importante y que va a ser significativo en el caso de Europa por el Pacto Verde Europeo. Si, por ejemplo, queremos invertir en este tipo de energías verdes, no podemos olvidar que estas energías materias primas necesarias para los paneles solares, por ejemplo, que vienen del sur global y las personas pueden estar explotando el sur global porque queremos tener eh, determinados tipos de energías en Europa. Necesitamos incorporar el concepto de justicia. Necesitamos eh, evitar esta injusticia con el sur global y también quería hablar del papel del sistema financiero. Lo que es importante para el sur mundial es tener el espacio para tomar decisiones sobre cómo van a abordar la crisis climática. Y yes, Pari ha hablado también sobre la importancia de las reparaciones del clima. Si vemos que hay un problema de injusticia climática, tiene que haber reparaciones para dar espacio a los países para abordar esta crisis. Por ejemplo, si pensamos en cómo podemos crear estas reparaciones, hay distintas formas de hacerlo, pero podemos tener, por ejemplo, programas que analizan el sistema financiero y los impuestos. También necesitamos programas de alivio de la deuda que no se basen en la condicionalidad, sino en el hecho de que el sur global tiene que gastar más ahora debido a la crisis climática. Otra cosa que es crucial... Si vemos las finanzas desde el punto de vista del clima relacionadas con las con el desarrollo, la mayoría adoptan la forma de préstamos. Los préstamos crean deuda, la deuda, fragilidad financiera y, finalmente, una crisis. Necesitamos más dotaciones que no se centren solamente en en cómo el sur puede reducir sus emisiones, sino cómo pueden gastar en la adaptación a la crisis climática y a solucionar las pérdidas que genera. Cuando hablamos de los bancos centrales en el norte global, lo que es importante es que estos bancos tienen una posición muy fuerte en la arquitectura financiera global. El modo en el que el sistema financiero global se ha desarrollado, a consecuencia del mismo, eh, la Fed, el Banco de Inglaterra, tienen unas monedas muy fuertes arriba de la jerarquía mundial y pueden eh, generar dinero para apoyar sus economías, lo cual no es el caso en el sur global. Y si queremos ser serios sobre la injusticia, tenemos que encontrar la forma de utilizar el apoyo de los bancos centrales para apoyar la situación del sur global. Podemos tener los bancos centrales del norte global e inyectar dinero para apoyar el sur global. Todo esto, Todos estos elementos de la agenda no se pueden llevar a la práctica en este momento debido al entorno político. Si la narrativa del consenso de Wall Street es la que va a dominar para abordar la crisis, es difícil de cambiarlo, pero es importante tener claro qué es lo que queremos lograr. Creo que es necesario cambiar el entorno político y la crisis climática va a empeorar en los próximos años. Necesitamos alternativas para estar preparados, para utilizar cualquier tipo de poder político para transformar el modo en el que funciona el sistema financiero global. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ambos, a Ingrid y a Janice Ojalá hayan escuchado sus conferencias, estos poderes globales. Tenemos ahora una sesión con Maristela Esbampa y con Bárbara Jerez Enríquez, que van a hablar sobre los límites materiales del planeta. Muchas gracias. Gracias. Buena suerte con la siguiente sesión.